Coincide con la posición de las Naciones Unidas, que es eh, defensa de los derechos históricos del pueblo saharaui y resolución del conflicto en el marco del proceso de descolonización, eh, que implica un referéndum para que el pueblo saharaui decida libremente sobre su futuro. Eh, Marruecos está manteniendo una situación eh, de ocupación, una situación eh, colonial, desgraciadamente, eh, en el mundo Ahora mismo hay conflictos, hay invasiones en distintos eh, escenarios geográficos. En Ucrania es el que es más reciente, pero un escenario muy similar es el que estamos viviendo en el Sáhara desde hace demasiados años. ¿no? Y la comunidad internacional debe ser tan contundente respecto a la solución del conflicto en el Sáhara como está siendo respecto a la solución del conflicto en Ucrania. El pueblo saharaui tiene el mismo derecho a la independencia y a la autodeterminación que el pueblo ucraniano o que cualquier otro pueblo del mundo. Se decía que, que el gobierno eh, como que se estaba aplicando un poco la deseo de Marruecos con, con este acuerdo. Es evidente que eh, Marruecos lo que está imponiendo es una, son unas medidas que se apartan de lo que ha decidido Naciones Unidas y se apartan del derecho internacional y el gobierno de España no puede aprobar, no puede apoyar ninguna medida que sea contraria al derecho internacional, que sea contraria a lo que han establecido las Naciones Unidas y que sea contraria al derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. De acuerdo no, que además dicen que en Unidas Podemos no, no está con tanto de, de no, no, evidentemente nosotros. El, el Unidas Podemos defiende la posición de las Naciones Unidas y de aplicación del derecho internacional y defiende la capacidad del pueblo saharaui para decidir libremente su futuro. No sé si como miembro del gobierno, parte de ese gobierno como un es eh? si tiene alguna opción de... Nuestra opción es muy clara, ¿no? Nuestra opción es eh, mantener eh, el, el marco de descolonización establecido por Naciones Unidas y eh, pedir la aplicación de todo el programa llevado adelante por la misión de la Minurso para llegar al referéndum y garantizar los derechos humanos, porque además hay un problema añadido, que es que en el Sáhara ocupado eh, no se están respetando los derechos humanos del pueblo saharaui y hay pues,